A recibir a Arismendi, que tiene unas imágenes. Hay unos heridos en el hospital San Vicente de Paul Vamos a ver qué está pasando por ahí. Adelante, Arismendi. Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la emergencia del Hospital San Vicente de Paul, donde hace apenas unos minutos se originó un tiroteo entre agentes penitenciarios, un reo y una persona que supuestamente tenía una resilla con ese reo y hay varios heridos. Pero en este caso vamos a hablar con una de las personas que presenciaron el hecho y que puede contarnos más detalladamente lo que sucedió. Dama, ¿cuál es su nombre? Eh, mi nombre es Carmen Castro. Carmen, ¿qué fue lo que sucedió? Nosotros estábamos en el pasillo de espera del doctor que llegara y cuando estábamos sentados, ahí llega, llegó, llegaron dos vestidos de blanco con un preso, así, con la esposa. Y cuando él le dijo, ay, yo me siento que estoy apretado, suéltame. Entonces, en ese momento, eh, estamos ahí pendientes que nos llame el doctor. Y cuando llega uno... Bueno, uno como vestido de policía, así de verde, y llega de un pronto y cruza así, le dice, mira, tú párate, ahí mismo, te voy a matar, y que yo qué, y le disparo, Ajá, entonces nosotros, eh, creo que son como tres, y cuando nos tuvimos que bajar por abajo de los asientos, porque teníamos que defendernos, y cuando cogimos, eh, lo que muchas personas pusieron malas, niños en el suelo, eh, eh, cojos, ya usted sabe, paralíticos, que no podían caminar. Y eso fue muy desastroso lo que pasó ahí. Estaban todos personas malas ahí, ahí, dentro de la habitación, en el suelo, tía María. Y eso fue un desorden increíblemente. Todavía estoy yo nerviosa porque yo estoy consultando para este brazo que me rompió. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, ahí pudieron escuchar, señores, la declaración de Carmen, una persona que estuvo en el lugar del hecho. Y créanme que el ambiente que se siente acá en este hospital San Vicente de Paul es totalmente tenso. Muchos efectivos policiales se han dado cita hacia acá. También pueden observar la ambulancia de 911. Así como varios eh, cuerpos también de seguridad, como es el caso del DICRIM, como es el caso de los miembros efectivos de la Guardia Nacional. Repetimos, un, hasta el momento no se sabe la cifra exacta de cuántas personas tenemos heridas, se habla de uno o de dos heridos, pero eh, ya escucharon las declaraciones hasta el momento de lo que dijo una de las personas que presenciaron el hecho cuando estuvieron acá en este hospital San Vicente de Paul. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Bueno, gracias. Otra Porque vez, no, ¿qué es lo que está pasando? pasando el Buenos hospital. días, Arimendi. Adelante. Bueno, Ari Mendi. ¿eh, Muchísimas gracias. En esta ocasión nos encontramos con el director del hospital provincial San Vicente de Paul, el doctor Francisco Ureña, quien nos dará más detalladamente lo sucedido acá de cuántas personas tenemos heridas en este hospital. Bien, en la mañana del día de hoy eh, teníamos un paciente privado de libertad que fue. Enviado desde de el centro de reclusión de Vistel Valle, donde el mismo, eh, aparentemente por una situación de provocar una fuga, eh, entraron un forcejeo, con un arma de fuego hubo dos disparos, tenemos dos heridos eh, en, en nuestro hospital, que son pacientes que vinieron a recibir atención acá, y hay un tercer herido que es uno de los eh, custodios ...que tenía el, el privado de libertad que estaba con nosotros. Eh, las condiciones de los pacientes que tenemos hasta ahora... ...un paciente en estado crítico y hay otro que está herido... ...pero no enciera ningún compromiso de gravedad por el momento. Eh, la situación es algo que ha generado mucha tensión dentro del hospital... ...ya que los disparos se realizaron en un área cerrada... ...y, quizá, y, y el número de heridos pudo haber sido mayor. Muchísimas gracias, doctor. Ahí escucharon las declaraciones de Francisco Ureña, quien funge como director de este hospital provincial San Vicente de Paul. Repetimos, hace apenas unos minutos un tiroteo dentro de las instalaciones del hospital San Vicente de Paul, específicamente en el área de consulta que ha puesto el ambiente totalmente tenso. Siguen llegando varios oficiales eh, de la policía, penitenciaria, ahí pueden observar una guagua que en estos momentos se ha llegado a esta emergencia del Hospital San Vicente de Paúl para tratar ya ¿verdad? de dar todos los detalles de seguridad de este incidente que se ha registrado en este Hospital San Vicente de Paul en hace apenas unos minutos. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes a los estudios.